Nosotros, de regreso a esta gran transmisión de la gran parada dominicana de Brown, 30 años dedicada a la romana, a mi hermano, y hablando a la romana que está un romanense. ¿Qué está bien, todo bien. Fran de óptica máxima visión, la mejor óptica, los mejores lentes los mejores médicos, los mejores precios, las mejores monturas, los mejores especiales en el mes de julio, gratis para papá. Bien. Bueno, eh, me sí, me gustó ahí, me gustó ahí. Mira, Roberto, primeramente quiero empezar, ¿verdad? Dándote las gracias por darme la oportunidad de llegar a todos los franco-macorizanos a través de esta actividad tan bonita y sobre todo tan alegre. Aquí es donde verdaderamente sentimos ese calor, ese gesto, esa nostalgia dominicana que se unifica en este día. Adicionalmente a eso quiero también agradecerle a todos los francos macorizanos por el respaldo incondicional que nos han dado por esas visitas que diariamente nos hacen a nuestro centro de salud visual, óptica, máxima visión, que definitivamente, Roberto, nos comprometen a seguir haciendo cosas buenas y a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, eh, resolviendo, re realizando la... Los verdaderos exámenes de la vista con los mejores médicos, buenos equipos, vendiendo barato y garantizado Que es lo que verdaderamente andaba buscando y lo que necesitaba San Francisco de Macorís Bueno, de verdad que nos sentimos contentos, Fran, de que tú hayas venido desde República Dominicana a Apoyar a tu gente, a apoyar la transmisión Quiero que envíe un saludo no solamente a la gente de San Francisco, sino a tu gente de la Romana A tu gente de... De Higüey, de toda esa zona que también son tu gente y que nos están viendo a través de esta transmisión a nivel nacional. Según tengo informado y garantizado, esta transmisión se está viendo casi en el mundo, Roberto. Casi el mundo está unificado con nosotros aquí, cosa que ya eh, me contas Pues nada, vamos a aprovechar y a saludar a todas las personas de Huey, los que están frente a su televisor, los que están frente a los canales, que es donde se está transmitiendo esta maravillosa y elegante y bella actividad. Y a la gente de la romana también que día a día abrimos la puerta para que nos visiten a nuestro centro de salud visual, que es óptica máxima visión, y a los higüeyanos también. Gracias romanenses, gracias higüeyanos por visitarnos y apoyarnos en nuestra empresa. Dedicada a la romana esta parada, ¿eh? De verdad, un pueblo de trabajo, un pueblo de mucha caña, un pueblo de hombres y mujeres laboriosos. Que te contas porque yo somos de las romanas. Bueno, gracias, Fran, por estar con nosotros en esta gran transmisión y por apoyar y ser patrocinador de la misma. Bueno, nosotros seguimos, ahora estoy eh, con el precandidato a senador.